Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy recuerden que es el gran día de recibir las recompensas, las recompensas anuales Bien, no se olviden que estaremos recibiendo estas recompensas por los años de servicio Podríamos decirlo así, de estar en el ejército de WOT, del World of Tanks Así que nada, me gustaría que me dejen en los comentarios qué fue lo que recibieron ustedes Porque obviamente que hay gente que juega hace muchísimo más cantidad de Tiempo y de años que lo que lo hago yo, así que nada, me gustaría saber qué fue lo que recibieron, déjenme en los comentarios A ver, a mí me tocó el Super Chaffee obviamente, el Super Hellcat no lo tenía y el T52 que creo que no lo tenía Me dieron, bueno, mil bonitos, un millón de créditos, lo que es el manual de entrenamiento ese que te da 850 mil Después tenemos el de 250 mil, el manual universal, tres días de cuenta premium eh, bonificación de... Bueno, reservas personales de crédito por 15 También de 50% eh, Ah, las misiones de por 5 Y... Eh, calcomanías, ¿qué son calcomanías, no? Ah, no, la, la insignia de 4 años de servicio 4 eh, años a bordo Y clásicos inmortales Ahí le... El, ¿cómo se dice? La pintura, bueno, no me sale el nombre Y cuatro fichetas recibidas Vamos a... En recompensas, acá me escribió eh, La People me está escribiendo bueno, acá te va diciendo todo lo que, recibí, lo que fuimos recibiendo, ¿ok? A ver, vamos a ver si abre esto. Bueno, acá eh, una recompensa bien merecida, buenísimo. Acá está todo lo que podemos llegar a comprar con las fichas que nos dieron, ¿bien? Recuerden que... Eh, Podés comprar solamente eh, por la cantidad de fichas que tenés, obviamente, ¿no? Entonces, eh, desde ese lado hay que, hay que fijarse qué que nos alcanza. Esperen que esto después lo, lo abro. Eh, tarjeta de crédito disponible. ¿Esto qué es, por ejemplo? A ver eh, Este es 300.000 créditos. O sea, podés comprar eh, veces disponibles 3. Ok, perfecto. Podés comprar un par de veces de eso. Está bueno. Eh, soldado universal. Eso está bueno también. Te da un soldado que la, con la tripulación hermanos en armas al 100%. Eh, y podés elegirlo para la nación y la cualificación principal que quieras. Esto cuando venís medio seco de tripulación, te viene excelente. Está buenísimo. Te recontra sirve. Eh, bueno, el manual ni hablar. Este es el de 250.000, si no me equivoco. Bien, Montu. Estos que son los. Eh, ¿Cómo se dice? El estilo. Eso no me salía. Estilo 3D. Los camuflajes, Bueno, igual les parecido. camuflaje, estilo 3D. Eh, sí, son los distintos estilos 3D. Están buenos. Están buenos. La verdad me gustan. Eh, igual ustedes ya saben que yo mucho de estilos 3D no soy partidario O sea, mucho no, no me interesa la verdad Pero, pero sí que están lindos eh, Podés conseguir días de cuenta premium también Podés conseguir reservas Esto que sale el 50% ¿no? Sí, del 50% durante una hora Eso te viene también muy bien Bueno, bonitos ¿Qué te da? ¿Cuántos bonos te da? 500 bonos eh, Hasta 3 veces O sea, 1500 bonos también podés llegar a tener O sea, obtendríamos eh, Estaría casi en los... Bueno, 19.000 más o menos por ahí eh, 19.600 y pico Así que está bueno, está bueno, me gusta eh, Los equipamientos moraditos Eso está bueno también Si tienen la posibilidad, Consíganlos. Porque te mejora incluso un, un poquito más Creo que es un 12% Y el común es un 10% El otro, el, el rosita por decirlo así eh, que lo podés mejorar con créditos Así que eso también está bueno Y eh, nada chicos, estamos a, a la espera de las cajitas de navidad Así que quiero, quiero ver esas cajitas también A ver cómo vendrán este año Y si nos van a dar, la verdad es que no lo sé Me gustaría que nos den alguna que otra cajita Para, para sortear entre los entre los chicos que me sigan eh, Entre los que sean suscriptores del canal Obviamente Y si no, desde luego que alguna algún sorteo, incluso algún torneo También estoy pensando en hacer Estoy juntando los fondos también, así que bueno nada, Es cuestión de, de esperar un poquito Y pronto estaremos ya eh, En diciembre seguramente se vendrán Algunos eh, torneitos y demás Así que bueno amigos, hasta acá El videito de hoy, era un videito más que nada para Saber, para que ustedes eh, compartan Bien su, su felicidad en el Sentido de que, de que recibieron, así que nada, está, está bueno de ese lado. Y nada, ojalá que hayan recibido un montón de regalos, un montón de cosas eh, por, por, por seguir acá, siempre ahí al, al pie del cañón de, de World of Tank y por estar siempre alistados al ejército del WOT. Les mando un beso gigante. Ah, recuerden que también estamos por eh, empezar ya la, la maratón del. O sea, comienza el 26, recuerden, ¿no? ahí estamos a 25, mañana. Mañana comienza la maratón del Al. Proto, bien chicos, no se olviden También de eso, y recuerden que pueden hacerlo Tanto por maestría y por Compromiso, ok, o sea tenés las dos Versiones, y después encima puede ser El capítulo 2, también que ya sería Por el estilo 3D eh, Que también lo podés comprar seguramente con 5000 de orito eh, Que no, no Creo que los compre yo la verdad Estoy bastante rato últimamente, no quiero comprar nada No quiero gastar, no quiero gastar Así que bueno amigos, nada, hasta acá el video de hoy Muchas gracias, cuídense, que tengan un hermoso día Besos, chau chau